Que con ahora dado, que está regalada al acta de, hoy de la huida en el caso de su iniciación y la vida de Florida, a una tabla rubona, en la cual nos acompaña Dona la, la señora Isabel Jiménez, que es esta empresaria, presidenta de la Sociedad de SDS Internacional, ubicada aquí en la Tecnocampus, y considera la galera también de -Invest Group. Con la MBD Index Group, que investigará la función presidial, la habilitación empresarial, la, con una experiencia de más de 15 años en mercados internacionales, no solo en Estados Unidos, sino en alrededor del mundo. La experiencia de la tabla está muy interesante que la Isabel nos ha presentado. Tenemos un posto de la Isabel, de la Trini de Mujerull, que es el campo de los mercados de América de Acción. La Trini eh, nos explicará el proceso de intervención y los trabajos que desde la Generalitat de Rulles a la UERN pueden eh, operar muchos portales a las empresas y tener las mejores facilidades posibles para subir a estos mercados. E <deuary> la empresa de persona nuestra eh? persona de referencia, de, de, de, de, de, de, de a eh? la región de al Conti, que que es la que está sí. para del Miami dade y la etapa del cual que, si es valorado que en el caso es la persona de referencia, sí. si, que pues, también que boca que la y finalmente en Jordi Mañanero. Eh, como ejemplo, una persona que representa una compañía que es Tramuntar que se ha instalado en eh, Florida, en eh, el sur de Florida. Es una compañía de nuestro país eh, que se dedica a la fabricación de automóviles de luxo. Eh? Eh, el tarjeta ya está muy bien, ¿no? porque realmente yo en mi vida había visto tant... Uh, coches de Luxa, George uh, de Luxa, tan de luxa, No estoy hablando de 10, 100, estoy hablando de miles, ¿no? Por tanto, un día usará Porsche, entonces us acá okay. uh, en, en, en también una otra presentación. Tenemos una tabla redonda en base a una presentación. Ok, vamos a hacer una mesa redonda en base, a Vamos a hacer una pequeña presentación de cinco minutos de cada uno de vosotros, eh? Y decirme para, para empezar solo, que antes no lo conté, eh, cuando conté Contino Campus, digo que lo que persigue es esa relación, tomar la distancia posible entre universidad, empresa, creación de empresas, de entrenaduría, deciros que hoy esta semana, en Contino Campus, estamos celebrando la International Week, eh, que es una semana internacional, eh, en la cual nos visitan cerca de unos 20 profesores de universidades. De toda Europa, básicamente son de Europa, de Inglaterra, de Bélgica, de Holanda, de Alemania, de Luxemburgo, de Italia y de Francia. Están aquí y estamos haciendo toda una serie de actividades también con los estudiantes que tenemos en la primera Campus, nuestro programa Erasmus, que también son varias decenas de estudiantes que, de alguna forma, pues tienen una experiencia internacional. Dentro del mundo universitario, como puede ser de otra forma, eh, aquellos que nos dedicamos a la educación, ¿eh? Eh, pues es muy importante ser capaces de dar a nuestros estudiantes, a los futuros profesionales la visión internacional del mundo en el cual eh, están inmersos. Y esa visión internacional pues la intentamos dar con cosas como la International Week, con el desarrollo de programas como los Erasmus, en los cuales pues, tenemos unos 20 contactos en este momento de Erasmus en, en la Universidad de Nacional Campus, y también, y eso ahora porque lo diré antes, también los acuerdos que estamos a punto de firmar con la Universidad de Florida de, la Universidad de Florida, para que algunos estudiantes de Teno Campus tengan la posibilidad de no solo ya continuar con sus Erasmus, también continuar con intercambios internacionales en el continente americano. Y eso es otro de los temas que en nuestro viaje en Florida pues, llevamos a cabo, tanto para estancias de intercambio, como para uh, las dobles titulaciones entre las cuales un estudiante de campo puede tener el título de España y el título también de, uh, de Florida, la Universidad de Florida en este caso. ¿no? Bien, pues dicho esto que, que no, quería olvidar de, no quería dejar de decir, vamos a empezar um, la, la, la mesa redonda. Uh, yo creo que Isabel, que es una persona que, que tiene una fuerte experiencia internacional, seguro que nos puede contar muchas cosas de, de este proceso y de esta estrategia tuya de más de 15 años. Buenos días a todos, lo primero agradecer a, a las autoridades esta excelente iniciativa, creo que ya ha llegado el momento de, lanzar, de lanzarnos eh, afuera y esta iniciativa no tengo duda alguna de que va a contribuir con éxito a un futuro mejor y más próspero tanto para el país catalán como para las empresas que trabajan en esta región. Eh, nosotros, yo represento una empresa de traducción y localización. De hecho, tengo varias empresas. Aquí he venido hoy en calidad de presidente de Sales International Incorporated. Y fundamentalmente iniciamos nuestra andadura en Estados Unidos hace ya más de 15 años, a finales del 98-99. Eran tiempos de gobernanza eh, económica. Y no quiero, eh, voy a resumir brevemente eh, la experiencia que tuvimos eh, y os voy a dar un enfoque más práctico. Menos teórico de cómo fue, qué hemos tenido que hacer y hasta dónde hemos llegado o dónde, dónde estamos actualmente. Nosotros eh, desde el comienzo tuvimos claro que nuestra clientela estaba fuera. Entonces hicimos un estudio previo de viabilidad, un estudio económico, y decidimos dar el salto. Decidimos ofrecer nuestros productos y servicios, concebirlos desde el comienzo para los clientes americanos, intentar ponernos en su posición intentar entender cómo pensaban en ellos y lanzarnos a aprender Hemos aprendido en estos 15 años un montón de cosas, que las voy a resumir eh, fundamentalmente. Eh, y tengo que deciros que, afortunadamente, gracias a, gracias a esa decisión que tomamos hace estos hace 15 años, la crisis, en nuestro caso, eh, pues apenas nos ha tocado. Pero el camino no es fácil. Eh, y también al final de mi exposición cuando hagamos un poquito la tabla de, de preguntas eh, os daré más, eh, contaré también la cara menos bonita de la internacionalización eh, si no se va acompañado o guiado de un profesional o de una organización o de... no se puede ir solo, no se puede ir solo ¿Qué hemos aprendido nosotros en estos años de andadura? Eh, lo primero de todo, para vender los americanos hay que intentar pensar como ellos. Para el americano, time is money, el tiempo es dinero, la práctica, la regla que no hay que eh, No se trata solo de saber inglés y, y, e ir ahí con nuestro portafolio, sino que eh, tenemos que encontrar qué es lo que ellos quieren y saber vendérselo, los americanos son eh, muy directos, eh, no dudan en mostrarse en desacuerdo cuando algo no les gusta, cuando algo no es lo que ellos quieren y te lo dicen muy francamente es vital en las reuniones de negocios ser puntuales y ser profesionales comentaba nuestro compañero Iván, eh, me ha gustado eso que has dicho de que prometer y cumplir yo diría que quizás te has quedado corto, Iván. Hay que ir, y es lo que ellos dicen, go the extra mile, ir más allá si de verdad quieres fidelizarnos y, y conseguir un cliente en No es suficiente con ser bueno. Hay que ser muy buenos. Y luego, eh, la verdad, que una vez que ya entras, el camino está abonado, eh, está como decían. La competencia, la competencia es dura. La competencia no es fácil. Eh, eh, entrar allí. Pensad eh, que aunque Miami sea eh, y es la plataforma de conexión entre Estados Unidos e Hispanoamérica, nosotros o vosotros como empresarios catalanes o del de Estado español os vais a encontrar también con eh, empresarios de Hispanoamérica que están allí para ofrecer vuestros productos o servicios similares a los vuestros y que viven o que tienen empresas de producción en países con costes inferiores de los costes que se tienen aquí en España o en Cataluña. Es pues algo que también tenéis que tener eh, en cuenta. Los americanos son eh, muy serios, muy profesionales. A mí me encanta trabajar con ellos porque son también muy... muy tienen un sentido del humor, les gusta eh, hacer negocios pues tener ese sentido del humor. Os aconsejo también eh, que aprendáis a jugar a golf Sí, quizás eso puede sonar eh, humorístico, claro, pero yo las operaciones más grandes que he cerrado ha sido jugando al golf. Y yo me saqué el handicap para hacer negocios con los americanos jugando al golf. Y se hacen muchos negocios jugando al golf, más que en las, en las típicas reuniones de comidas. Eh, es el, la forma americana de hacer negocios. Eso hay que aprenderlo. Eh, esperan calidad. Los americanos esperan calidad y el servicio al cliente. Tiene que ser, tiene que tener unos estándares muy altos, eh, mucho más altos de lo que estamos acostumbrados en, en España y en Cataluña. Es un pueblo, la mentalidad genera, es una mentalidad, si hay problemas, es muy fácil que haya litigios, muy sencillo. Entonces, ir de la mano de un buen abogado, tener al lado un buen abogado, un buen economista, que a la hora de redactar un contrato, que a la hora de. De lanzarse, lo que se dice lanzarse, o contratar personal, esté ahí, nos va a evitar, os va a evitar una cantidad de problemas increíbles. Entonces, eh, enfatizo en que organizaciones como Acción o plataformas como la del Global College, eh, consultores como los que tenemos allí, eso es eh, ayuda inestimable. Nosotros, cuando comenzamos, no había esto. Nosotros hemos aprendido a base de de probar y errar, probar y errar. Quizás tuvimos la suerte de que éramos pioneros y yo personalmente estudié en, en Estados Unidos, conocía la mentalidad americana, sabía, sé lo que les gusta y supe entrar. De también tener un, un factor de psicología o de inteligencia emocional, ver lo que ellos necesitan. Y tenéis que tener muy en cuenta también que al dirigirlos a los americanos es un pueblo muy heterogéneo, no es lo que se ve aquí en las películas, si no habéis viajado ya. Los americanos, eh, aparte de que eh, en esos 300 millones, creo que son ahora, o 307 millones, 50 estados, hay multitud de razas, multitud de procedencias. Puede estar hablando con un americano de origen hispano, con un americano eh, que es judío, con un americano eh, de color. Eh, es el interlocutor, hay que fijarse y prestar mucha atención al interlocutor con el que se está haciendo negocios eh, de cara a a saber entrar y saber plantear las cosas, los negocios, la propuesta de valor de la forma correcta. Lo políticamente correcto o correcto, allí tiene incluso más eh, importancia que eh, acá. Son mucho más sensibles a ello, tanto a las minorías, tanto a la forma de si algo es correcto o no se ha hecho de la forma a, a que ellos esperan que se haga? Es muy importante pararse, analizar y ver cómo vamos a entrar. También es de vital importancia, eh, estamos tratando de South Florida, que a la hora de eh, pensar en crear o incorporar a la compañía, hagáis, eh, no solo trabajéis de, de, de la mano de un consultor, sino que hagáis un estudio previo de qué estado, en qué estado me conviene mejor registrar la compañía. Las diferencias a la hora de pagar impuestos son eh, increíbles. Como empresarios tenéis que pensar en ello, es fundamental. Se hacen negocios para ganar dinero, esa es la premisa al menos la mía, eh, como empresaria. En California, por ejemplo, pues se pagan 8,84% eh, en impuestos. En Nueva York, 7,5%. En el estado de Delaware, que es un estado que se considera un poco paraíso fiscal, hay más de 200.000 empresas registradas, empresas que se registran allí en la Cámara de que luego tienen oficinas en cualquier otro sitio, porque eh, las ventajas fiscales son increíbles. Entonces, todo esto, si queréis ahorrar tiempo, dinero y no cometer fallos, eh, serios que mermen vuestra capacidad económica o que os desalienten en esta aventura en conseguir el American Dream, eh, os aconsejo que vayáis de la mano de, de un experto o que, y que hagáis, pues, como decía el compañero, networking, que compartáis vuestras inquietudes. Creo que ya me he excedido, eh, Disculpa, eh, paso el micrófono a sí. mi compañero. Gracias, Isabel. Me gustó explicar un sueldo que me un poquito de coca que está si no, presente en, en, en, en todo el mundo, en ¿no? oficinas en las cuales puedes trabajar de energía con compañías de en este caso que día, se dice después de los que van a poder ayudar a los empresarios en este caso. Fantástico, sí. Yo me había preparado para hacer una introducción sobre quién somos, Acció, cómo trabajamos, cuál es nuestra presencia en Estados Unidos, concretamente en Florida, y a raíz de la experiencia que tenemos, pues dar una serie de, de, de consejos, ¿no? con, con permiso de señor ¿no? una serie de consejos para, para las empresas que, que tengan como proyecto introducirse o, o expandirse en, en Estados Unidos. Algunos de estos consejos serán repetidos con los que ha comentado Iván o con Isabel, pero creo que vale la pena pues, uh, uh, volver a hablar de ellos porque la experiencia de, de, de empresas que ya han hecho el camino pues, pueda servir para, para aquellas que se inician. Sobre Acción Comentar que somos una empresa pública, somos la agencia del gobierno de Cataluña para la competitividad de la empresa catalana. Nuestro objetivo es uh, ayudar a la empresa catalana, a acompañarla en sus procesos de innovación, internacionalización, asesorarla también en temas de financiación y en temas de estrategia. Además tenemos una quinta línea uh, que, eh, que es la captación de, de inversión extranjera. Uh, en la parte de internacionalización, que es la que nos ocupa hoy, nuestro instrumento más potente son las 34 oficinas propias que tenemos en todo el mundo, 10 uh, de ellas en América y 4 en, en Estados Unidos. La primera la vimos en Nueva York en el, an, en el año 87, uh, otra la tenemos en Silicon Valley, en Washington, la de Washington, es exclusivamente dedicada a trabajar delante del Banco Mundial y del BIT, organismos multilaterales la Cuarta está en, en Miami, uh, en el condado vecino de uh, Breguard. Uh, nuestro modelo de negocio, nuestra filosofía desde la creación de estas oficinas, que como comentaba Jaume antes, era Conca, ahora con la fusión con otro organismo, que, que es uh, SIDEM, somos Axio. Nuestra filosofía es uh, prestar servicios, trabajar uh, codo a codo con la empresa catalana que quiere, ya sea introducirse en un mercado nuevo, o uh, pues si, si ya está exportando y, y, y tiene que dar el siguiente paso que es implantarse pues uh, también tenemos toda una, una serie de, de servicios para dar a, apoyo a esos procesos. Uh, la idea es que podamos acompañar, como decía, la empresa de la mano en, en los primeros pasos pues para evitar riesgos, para conseguir que vaya bien asesorada y uh, pues que... Uh, el mayor número de empresas pues se plantea en este proceso que es la internacionalización. ¿no? que Como ya se ha comentado, no es un proceso fácil, es un proceso costoso ¿no? en el que hay que estar muy convencido, hay que tener una visión a, a largo plazo, hay que estar dispuesto a invertir, pero que pues, en momentos como en el actual eh, nos hemos dado cuenta que, que, que, que en, en la mayoría de sectores pues, es una necesidad más que, más que una opción. Como os decía, en Estados Unidos estamos desde el año 87, cada año trabajamos en, en acción toda la red de 34 oficinas pues unos mil uh, proyectos para unas 650 empresas este año 2012 en Estados Unidos hemos trabajado para ser 100 empresas catalanas de diferentes sectores, ya sean proveedores del sector industrial, empresas de producto de consumo empresas de servicios, empresas más tecnológicas que lo que buscamos son esos acuerdos uh, de colaboración para hacer y más de conjuntamente con empresas locales, etc. Hemos trabajado en empresas individualmente, pero también de forma agrupada pues cuando, cuando ha sido posible. Fruto de, de todos estos años y de, de esta experiencia, pues me, me he permitido ahí, uh, listar una serie de, de recomendaciones que, como os decía, algunas pues ya, ya se han avanzado. ¿no? Primero comentar que Estados Unidos, pues a pesar de que es un país, son 50 estados, cada uno de ellos pues, con culturas de negocio diferentes, con maneras de hacer diferentes, con legislaciones también diferentes, y que eso es muy importante tenerlo en cuenta cuando, cuando uno pues, empieza a, a tener a conversaciones, cuando uno empieza a tener relaciones comerciales con, con una empresa americana. ¿no? Saber de, de, dónde estamos y, y en qué contextos nos, nos encontramos. Ah, es, una, es un país, como le ha dicho Isabel muy exigente a nivel de, de servicios, nos encontraremos pues, con que la competencia es que ¿no? no solo está la competencia americana, la competencia latinoamericana, sino la competencia... Las grandes empresas internacionales están presentes en Estados Unidos, ya sea a nivel comercial como, como produciendo. Y es muy importante pues, no solo poder aportar un producto un servicio diferencial, ¿no? ser los mejores, sino también mostrar, mostrar, mostrarnos como, como americanos. ¿no? Eh, ser capaces de, de, de uh, mostrar una, una proximidad, ya sea real, por, pues porque tenemos una persona local o porque uh, trabajamos con un partner que puede ser nuestro distribuidor, nuestro agente, o si estamos en la distancia, pues adaptándonos a diferencias horarias, adaptándonos a cultura, adaptando uh, el producto, el servicio, que es lo que siempre se comenta pero también pues, adaptando la web, ¿no? muy importante, ¿no? nos encontramos a veces pues, con que eh, traducimos la web al inglés y parece pues, que ya, eh, ya, ya hemos hecho mucho eh, pues, para, para acercarnos al mercado de destino y no solo el lenguaje sino la forma de mostrar la información pues, en Estados Unidos es, es diferente. ¿no? Como, decía, como se ha dicho, también es una sociedad muy, muy práctica, muy, muy directa, eh, eso nos lleva también a que hay que preparar muy bien nuestro discurso para presentarnos a futuros, o futuros clientes americanos. Uh, también Iván comentaba antes pues, que si te dan tres minutos, uh, les interesa lo suficiente como para que te den tres más y después tres más, para al final, pues, uh, poder, si, si no hay tiempo, quedar otro día. ¿no? Igual en California, ahí en California, disculpa, en Florida, los tiempos van a ser más largos, pero igualmente el americano. Tiene uh, siempre un business plan de, de su proyecto, tiene una visión a largo plazo, tiene muy claro lo que quiere conseguir con su empresa, tiene muy claro lo que quiere conseguir en una reunión, uh, uh, se ha anticipado también a pensar lo que quiere conseguir el interlocutor con el que está hablando para intentar llegar a una situación de win-win, que es el que, lo que al final va, va a permitir que, que se lleven a, adelante los negocios. Una vez ya se, han, ya se han establecido estas relaciones este es un error que, que se comete a menudo uh, desde Cataluña desde al menos no sé si desde de otras partes uh, del mundo, es que hay que hacer mucho seguimiento de los contactos establecidos, no hay que esperar a que, pues bueno, ya, ya he mandado un mail a ver si me contestan, oye, tú has pasado 15 días y no me ha respondido nadie, qué raro, ¿no? Hay que llamar, hay que mandar emails, hay que hacer conferencias por, por Skype, Evidentemente, sin hacerse pesados, pero hay que ir manteniendo a esa empresa pues, informada de las novedades que tenemos. Hay que ir manteniéndola dentro de nuestro, de nuestro network, ¿no? de nuestra red de contactos, y asegurarnos que, que nuestro interlocutor, la persona que nos interesa en Estados Unidos, nos está manteniendo a nosotros también dentro, dentro de su red. Y bueno, eso va a ser muy, muy importante porque pues, al, al ser una sociedad muy, muy práctica y muy enfocada a resultados, el día que, que, que, que nos necesite, el día que le interese lo que le estamos ofreciendo, pues uh, va, va, va a contactar con nosotros. Uh, la sociedad de networking, ya se ha comentado, ¿no? se pueden hacer negocios evidentemente en, en salas de reuniones, pero hay que ir a eventos, hay que ir, pues si se, la zona se juega al gol, hay que ir a jugar al gol uh, para ir manteniendo esos contactos, como decíamos, ir um, lanzando mensajes sobre nuestra empresa, sobre uh, nuestro objetivo, pues para, para al, al final ir afianzando uh, relaciones. ¿no? Hay que moverse, el, el, hacer el small talk o el mingle ¿no? que, que se hace en Estados Unidos. La visión a largo plazo, que ya, ya he comentado, pero también mostrar la voluntad de, de, de permanencia, el compromiso con el, con el país, con el proyecto a, a Estados Unidos, en Estados Unidos y ir haciendo pasos, ¿no? ir haciendo los pasos que, que son necesarios para que sean decididos, ¿no? para que nuestro futuro cliente, pues, confíe en nosotros, ¿no? Hay que ponerse en la situación de él y pensar, por pues, si te viene una empresa de, de Estados Unidos aquí ofreciéndote un producto, ofreciéndote un servicio, ofreciéndote colaborar, uy, ¿no? Queda, queda muy lejos, ¿no? Piensas, a ver si ahora le compro y una vez, eh, si esto no funciona, pues, ¿a qué puerta voy a llamar, no? Y, pues, eso son, son las ideas que hay que ir trabajando durante el proceso. Y bueno, felicitar a TecnoCampus por, por el acuerdo al que se ha llegado. Todas las puertas abiertas son, son una bendición ¿no? y creo que, que hay que aprovecharlas. Uh, os animo a, a todos a aprovechar esta oportunidad y, y con acción pues quedamos a vuestra disposición para todo aquello adicional que, que necesitéis. Nuestra oficina, como decía, está en, en Miami. Uh, lleva 17 años allí, somos un equipo de 5 personas en, en destino y bueno, primero utilizar las puertas que nos ofrecen en los campos y aparte partir de, de, de ahí pues uh, estamos a vuestra disposición. Gracias. Bueno, gracias por, ahí, por esta presentación a la biblioteca americana. Yo creo que Enrique nos ha contado muchas cosas y <coughs> por tanto, que ahora una traducción no es necesaria. Sí, Siguiente que quería preguntar a Enrique, eh, ¿Por qué Broadway y por qué Florida o South Florida en concreto a las empresas de un territorio como nuestro? ¿Y qué ventajas de otros territorios que tú como persona que ha estado en Nueva York, en Stanford, nacido en Panamá, se ha educado en Puerto Rico y ahora en Florida? Eh, bueno, ¿por qué Florida, por qué por si Florida y por qué Broadway en particular? Eh, el, el sur de la Florida se parece a, aquí al área de Cataluña, ¿no? de Barcelona por lo menos, y Mataró, eh, según yo he podido aprender, porque se concentran muchas empresas pequeñas. ¿no? Eh, aparte de que en Estados Unidos en general el motor económico del empleo hoy es la pequeña empresa, independientemente de, lo que, de, lo, de la percepción que tengan las personas, eh, la mayoría de la, del crecimiento en el empleo siempre viene de la pequeña empresa. Entonces, en, Afloria, en el sur de la Florida en particular, que es una, en una región de muchos inmigrantes, pues, eh, lo más que hay son pequeñas empresas, ¿no? Y empresas que no empezaron, que empezaron pequeñas, que se convirtieron en empresas gigantescas, como Citrix, por ejemplo, que está pegado del, del fundador de nosotros está en el edificio contiguo a donde está Citrix, que es una compañía que salió de unos ingenieros que trabajaban en Microsoft y que tuvieron esta idea de esta plataforma que ustedes posiblemente conocen. Eh, y, y yo he estado presente en charlas que ha dado el fundador y, y bueno, después de hablar con Bill Gates y con todos aquellos allá, pues nadie les hizo caso y se volvió a su, a su pueblo en, en color y, y, y armaron un cifre, ¿no? Entonces, eh, <risa> Entonces, es un poco como la historia de Bill Gates y de, de, de, de hay, ¿no? también que empezaron solamente en este lugar, pero eh, independientemente eh, eh, es un área de, de muchas menos de empresas de mucha gente que llega inmigrante que viene con la idea del sueño americano o sea, eso no lo yo lo menciono a muchas personas que hablo, que Miami en particular es, es un pueblo fronterizo, ¿no? Este cierto punto. es el equivalente <coughs> del, del, del, del Wild West ¿no? del 1800 en, en el continente americano donde la gente llegaba a lo que se convirtió en la ciudad de Las Vegas y ahí no había nadie, habían cuatro... Y, y, y se formó un pueblo y se formaron compañías y empresas y, y entonces todo el mundo busca cómo ayudarse con quién se, se tiene que juntar, con quién se tiene que asociar para salir adelante en el sur de Florida hay un poco de eso también ¿no? es diferente al resto del país en ese sentido y, y lo que mencioné Isabel el país eh, es como 50 países Diferente. O sea, el Midwest americano, lo que es el área de Chicago, lo que es, yo he vivido en el Midwest, porque yo periodos extendido en, en San Luis, específicamente en el sur, y, y la mentalidad es totalmente distinta. O sea, allí no han visto, son ciudades menos cosmopolitas, es, es, un, un, es más homogéneo hasta cierto punto que pues, el oeste, California, que, que, que es un ambiente latino, pero es totalmente distinto al ambiente latino en el sur, de, sur de la Florida, que es un ambiente más de gente del Caribe, gente de Sudamérica, en California. Eh, pues, principalmente mexicano, el 60 y pico por ciento, dos terceras partes de los latinos de Estados Unidos son de origen mexicano en Miami. Son una minoría, una extrema minoría. Entonces, y, y la manera de ese negocio de toda esta gente es diferente. Y hay que estar consciente de esas diferencias. Eh, no sé si contesta la pregunta, sí, pero, sí, doctor, sí, pero bueno, sí, bueno sí, eh, todo todo es sí lo hemos desde las de alguna forma y una cosa que quizás no se mencionó, se mencionó pues el, el, el, el jugar golf, el golf que yo que sí que son un consejo muy interesante, y es cierto, eh, las clases cuando estaban en Stanford se tomaban eh, la, las clases electivas que uno podía tomar en el segundo año del NBA, las que más tomaban era golf en la clase de golf y actuación la escuela de drama que estaba al lado de la escuela de crisis porque o, o sabe actuar o sabe ese entonces yo tomé ese yo fui diferente pero entonces eh, pero lo que quizás no se mencionó es la confianza cuando el americano hace negocio ya independientemente de la región donde esté basado en la confianza o sea, tú puedes ser el, el, el mejor presentado el, el, el mejor educación el que tenga los mejores modales ese tipo de cosas pero pero si al final no desarrollas la confianza de, de la persona con quien quieres hacer negocio, ya estás en la ventana. Entonces, eh, el americano cierra si negocios millonarios basados en la confianza. ¿no? Claro, no te la van a dar de inmediato. Vas a tener que pasar por el proceso, pero tienes que estar enfocado en eso. Tienes que ganarte la confianza de, de la persona con quien quieres trabajar. Muchas gracias. Eh, para terminar esta primera ronda, eso es un mito preguntas todos a preguntas. Jordi Manier, en representación de la empresa Tramontana, establecida en Miami desde hace algún tiempo. También nos podéis contar un poco vuestra experiencia o los próximos pasos, porque si tenéis que hacer los próximos pasos, una vez habéis hecho un primer testeo de las posibilidades de lo que esta región. De acuerdo. No sé si empezar explicando un poco lo que es Tramontana, no sé si la gente conoce nuestra empresa. Nosotros somos un constructor, estamos eh, ubicados en Figueras, eh, tierra, ¿no? manejada por la de la Montana, que se han ¿no? grandes eh, genios ¿no? como, como David. ¿no? Y un poco la idea de dos ingenieros fue construir eh, diseñar y, y construir un vehículo lo más similar a un Fórmula 1, que, pero que fuera homologable para circular por, por la calle. El proyecto se creó en el 2005 y desde el 2005 digamos, hasta el 2010 eh, se ha estado en la fase de desarrollo, de desarrollo del vehículo. Básicamente, la parte más costosa de, del mismo ha consistido en la homologación del mismo. Hacer un coche para competir en circuito es relativamente fácil el proceso costoso y dificultoso es que este vehículo sea conforme con las normativa vigente a nivel europeo, además en el contexto que... Los grandes fabricantes de automóviles ya se preocupan de poner difícil la homologación a, a, a pequeños constructores artesanales como nosotros. Bueno, Una vez en 2010 eh, conseguimos la homologación, que se hizo aquí en, en, en Ideala, en las instalaciones de, de La Bornar, en Tarragona, empieza la, la, la, la fase complicada del mismo, que es un producto eh, destinado a, a un público de, de muy alto poder adquisitivo, que reúne componentes tecnológicos los más avanzados y fabricado artesanalmente, pues empieza la fase de comercialización. La fase de comercialización de un producto de lujo pues es, es difícil y yo diría que nadie tiene la varita mágica de cómo, cómo tiene que comercializarse. Iván explicaba en su, en su presentación que lo importante no es las veces que. O sea, es decir, que las veces que te levantas de los, ¿no? de los, de los errores que, que cometes. En nuestro caso y en los Estados Unidos, ya para centrarnos en el tema, yo diría que es la, la tercera vez. Eh, en principio intentamos nosotros mismos nada más eh, justo acabar el proceso de homologación llegar por nuestros propios medios en, en Estados Unidos, centrándonos en, en California. que fue básicamente gastar bastante, bastante inversión en tanto el tiempo como el dinero. Hay que pensar que mover un vehículo de este tipo con toda la logística que no importa, pues... ¿no? necesita de, de mucho de mucho uh, económico la experiencia bueno, medios de comunicación americanos incluso Jay Leno uh, dedicó un, un programa en el Jay Leno Garage a Tramontana puede consultar por internet tuvimos nuestro momento, ¿no? nuestro momento de gloria pero pasado este momento pues la gente se ¿no? se olvidó de, de Tramontana Hace, hace, creo que fue luego en el 2011, contactamos con, con, el primer, con un distribuidor interesado en, en distribuir el, el Tramontana en Estados Unidos. Era un, un distribuidor eh, ubicado en, en California. Los dos mercados eh, naturales de, de nuestro tipo de productos es California y, y Florida. Lo que pasa es que luego también nos afectó este contexto de crisis general y los distribuidores pues, no estaban dispuestos a invertir en la compra de un vehículo cuya marca no era la manera reconocida Este, este distribuidor tuvo aún mal, mala experiencia con, con la adquisición de, de, de coches artesanales europeos. Aquí un pequeño inciso, que es que la marca europea pues, eh, está percibida en eh, Estados Unidos como de como, calidad, como es decir, que hay que posicionarse bien en este segmento, y después de arduas negociaciones, eh, incluyendo aspectos legales y demás, tampoco se, se pudo cerrar la operación. Esto nos, eh, nos eh, impulsó a intentar ¿no? la aproximación de la manera correcta, y es cuando entran Marina e Iván. Y llevamos, creo que, un año y medio de, ¿no? de trabajo duro e intenso hasta identificar, prospeccionar ¿no? y demás. Ellos han estado. Muchísimas veces en, en los Estados Unidos haciendo este trabajo de, ¿no? de la búsqueda de este socio, de este socio ideal, que nos permita pues, distribuir el producto. Desde hace relativamente poco tiempo tenemos un, un acuerdo cerrado con, con una empresa, el Ford Water, eh, y a partir de aquí pues eh, estamos distribuyendo el ultramontana en los Estados Unidos. Una dificultad añadida a nuestra empresa es que, aparte de la distribución, hay que cumplir con los aspectos legales de innovación en cada país. Esto es una dificultad adicional. También es parte ¿no? de, de, de este trabajo conjunto pues, buscar estas vías legales. Toda, toda, toda, es decir, toda la normativa está pensada para los grandes constructores, pero siempre hay, hay unos, huecos, unos huecos legales y ahí es donde entra montar, intenta intenta entrar para conseguir que el producto sea sea matriculable y vendible en los Estados Unidos uh, esta gente lo que nos permite es llegar a un a un, a un, a un mercado que nosotros desde aquí en Europa sería imposible de, ¿no? de, de conseguir o bueno, nos costaría muchísimos años y en concreto este nuestro partner en, en Estados Unidos pues tiene un abanico impresionante de, ¿no? de, de contactos y a partir de estos contactos es lo que estamos trabajando y Vamos ¿no? a cerrar, ¿no? a cerrar, ¿no? a cerrar ¿no? contratos sí. de aquí a México. Un poco esta sería la explicación, sí, la más, eh, bien, si acaso sí. le más, si quieres preguntar detalles sí, más concretos para no cansar el concepto. Muy bien. Bueno, Estamos un poco excedidos de tiempo, entonces yo creo que a lo mejor más si yo voy a alguna pregunta, pero <coughs> lo que quería sería animar al a público, a, la, a todos los presentes aquí. que si podáis uh, intervenir y preguntar a que os, que os parezca, entonces uh, adelante, alguna pregunta, algún tema que queráis uh, uh, consultar, uh, que es interesante. ¿Tenéis uh, el micro uh, Luz? Sí, sí. Eh, una pregunta, ¿cómo? ¿Cómo compararíais eh, el, la costa eh, este eh, de, de Florida con la costa eh, oeste de, de California en, en términos empresariales? Es decir, ¿cómo haríais el benchmarking entre la zona y la otra? Porque son dos polos de atracción de pequeñas empresas innovadoras. experiencia propia, la costa este es una costa más. se hace negocios de, de otros, más conservadora, más tradicional. La zona de San Francisco, Silicon Valley, es más innovadora, va más deprisa, hasta cierto sentido, también son más liberales. Es muy importante también pensar a la hora de, de, de planificar con qué vamos a trabajar en la diferencia horaria. Es decir, eh, os lo comento porque nosotros tenemos empresas ahora ubicadas en 16 países diferentes. Cuando San Francisco abre, a las 9 de la mañana en San Francisco, son las 6 de la tarde en Europa. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer nosotros? Hay que responder teléfonos, hay que responder emails. A un americano no le no puede responder el email tres días después, espera que lo respondas en 24 horas. Nosotros, en nuestro caso concreto, tuvimos que abrir oficinas en Latinoamérica y en Panamá. La misma franja horaria para poder atender eh, teléfonos, para poder responder, para poder hacer prospección y seguimiento. Pues es muy importante pensar en la zona horaria. Aquí no se tiene es ese. Es algo que aquí pues no lo tenemos en la cabeza, pero si trabajamos con San Francisco no podemos comenzar a trabajar a las 9 de la mañana, horario C. Horario, pues Quizás convendría que comenzásemos a trabajar a partir de las 4 de la tarde, de 4 de la tarde a 10 de la noche. Importante. No sé si los compañeros también eh, se hacen diferentes negocios de forma muy diferente. Yo personalmente, y sin ánimo, me encanta South Florida, de hecho estudié allí. Prefiero trabajar con eh, la zona de San Francisco porque es todo un poco más, eh, más rápido, más flexible. Eh, la zona de Florida se trabaja muy bien, también se trabaja en general muy bien con los americanos. A mí me encantan los americanos para trabajar. Cada cosa es vivir allí, me gusta la, la, la cultura europea, soy europea, me considero europea. Pero para trabajar son fantásticos. Es como decimos, it's fun, es divertido trabajar con los americanos, una vez que te gana su confianza es un verdadero placer. Pero hay que replantearse muy bien si hacemos negocios con el este o con el oeste y si nuestra empresa puede asumir lo que ello significa en términos de, de timings, de horarios diferentes. Que es allí todo el rato. cierto, lo que dice, saben de los americanos en particular. Y esto puede sonar políticamente incorrecto, pero igual yo lo soy. ¿Sí? Eh, no, no, lo que voy a decir ahora. O sea, eh, el sur la Florida está lleno de latinoamericanos. Yo soy de origen latinoamericano. Mientras más conozco a los latinoamericanos, especialmente en el ambiente de negocios, en la Florida más me gustan los americanos. Porque sí, son gente que después que tengan más confianza en ellos y, y son buenos para trabajar. Son gente que, que son de su palabra. Eh, sobre las costas este y oeste, eh, también tiene que tomar en consideración que, que la costa en el este tiene 3.000 millas, ¿no? Para o sea, uso en el deseo... 5.000 kilómetros. Y yo estudié en el noreste, el noreste americano es totalmente diferente al, al, al, me, al medio de la costa y el sur, ¿no? El sur de la costa es, una, es, una, es un... Es un frontier town, es un, es un pueblo fronterizo, ¿no? eh, eso, claro, está, en, en cierto sentido, ya te mueves, a, la gente habla de que eh, cuando yo voy a Palm Beach, que voy a montar eh, eh, algunos latinos que son socios míos en Miami me dicen, ah, vas para Estados Unidos. Y entonces el noreste americano, sí, eh, es, o sea, yo he tenido cierto contacto empresarial con gente en el noreste, el noreste es más, digamos, eh, más seco, más agresivos son o sea es donde está donde, donde empezó el país y se, los grandes capitales están ahí también eh, también los hay en California son gente más innovadora eh, especialmente en el, en el en el área del norte de California que es San Francisco si te vas al sur ya es totalmente diferente o sea están en San Diego en, en Los Ángeles la industria es diferente eh, la población es diferente eh, no. Yo esa pregunta, eh, fundamentalmente basaría dónde están mis clientes en este o en el oeste, eso. En función de dónde están los clientes potenciales, enfocarse ahí. Continuamos alguna pregunta más. A... Las... Solo no de las... Y si vais a mandar a alguien también, dónde no va a adaptarse mejor? ¿no? Eso también. Pues es un perfil muy y de desarrollador de software. Pues igual sí que va a estar bien en, en Silicon Valley, pero pues es un perfil más tradicional se va a adaptar mejor en Florida después ya te desplazáis, ¿no? O Se hace te... alta. Buenos días, me llamo Blanca Estaba para la empresa óptica microscopios, Estamos aquí en Matador. Y, eh, más o menos, ya tengo un poco de idea de cómo hacer las exportaciones a Estados Unidos. Mi pregunta es el tema y transporte. Transportar un producto de Europa a Estados Unidos cuesta mucho. Pro otra pregunta, aranceles. O sea, los, los aranceles, los costes de aduanas para importar a Estados Unidos, ¿cómo son? ¿Hay acuerdos especiales entre Europa y Estados Unidos? Otra pregunta, al menos en mi caso, mucha competencia viene de Asia. ¿Hay acuerdos especiales entre Estados Unidos y Asia que beneficien a los asiáticos en contra de los europeos? Un poco es eh, este tema, ¿no? El tema de la importación a Estados Unidos, cuánto cuesta y el tema del transporte. Quizás estoy haciendo un poco de, del diablo, ¿no? Porque no todo es tan bonito. A veces uno se encuentra con... Esta...